Me das una opinión, pero así como tirándome mierda, y, y ya después intento hacer algo mejor. Man, Presentándome para este tema, vengo tirándoles mierda a todos, porque de algún modo esa es la forma en que soy. Y aquí estoy, aquí yo me presento, y de algún modo quiero cambiarles el juego para hacer así mejor. Tengo que intentar siempre dar mi versión. Para dar así una mayor decisión algo que sea impresionante espontáneo algo que sea diferente a lo que tú acostumbraste por este rumbo Así que de algún modo me quedo parado para decirte cómo se odio todo Cómo avanza siempre la forma en la que la realidad se conforma para mi dogma Soy un chico estúpido, algo mal pensado, algo ensimismado Pero bueno aquí yo estando improvisando Ando en la situación para así tener una mejor visión, una mayor convicción Estoy harto de esto, por supuesto Y soy alguien que siempre está pavimentando el trayecto Quiero comportarme de una forma más sensata Para ser el que siempre se muestre de manera aún más grata El que tenga más carisma El que pueda llegar adelante Llegar a un punto en la cima El que esté encima Brillando de modo que de algún modo nadie pueda evitar voltear arriba Pero no, yo a veces me pongo muy estúpido. A veces no encuentro el sentido ni en lo que escribo y sobrevivo solo, castrado, ansioso. Y es que yo me quedo a veces hecho un despojo, me falta medicamentos y de eso yo me arrepiento. A veces tomo bastante y por eso contento, pero en realidad por dentro todo está brumado. Por ser ese niño ensimismado y menospreciado, así que ahora tengo que ir al gym para arreglarlo todo para ponerme así como quieres verlo, como quieres sentirlo, como quieres tú tenerlo para poder resumirlo y así siempre disfrutar como viene la corriente para ahora todos molestar eso es lo que me gusta, ser el pissing guy El que puede mostrar un poco de variedad Por eso leo de cómics, también veo mis series Por eso tengo el criterio del que te molesta siempre El que siempre está como un hater en el internet Dando una opinión de supuestamente objetiva Pero en realidad se arrepiente De haberse ido por un lado como el y que se mima Así que ahora solo se la pasa dando vueltas a ese precepto porque si no se encima, en todo lo que no le gusta a él Y se asusta mucho dejando atrás el pincel Porque él a veces se olvida del arte Y solo quiere besarte para arruinarte Todo aquel, todo aquel que tú quieres tener Todo aquel sueño que tú quisiste contemplar Alguna vez creer que fue tuyo Yo lo destrozo en un murmullo Porque siempre vengo a dejarlo del revés Bien, y es que no, no tengo modo no tengo modo ni arreglo y es que todo jodió bastante, pero aún así siempre, yo con mi gente estoy, y aquí voy a ponerte todo a mi modo, con mayor esfuerzo, para así tener un mejor verso, un mejor universo que compartir con los míos, porque soy el niño que se concentra en lo suyo y alma líos. Pues Siento que lo puedo hacer mejor, pero sí me gustó un poco. No sé, a ver.